francón Mamá, ¿eso con las i ¿Qué tal, amigos? ¿Les puedo disparar, por favor? Vamos a ser una torre de Mortal Kombat, tío. Oh. ¡Muere! Muchos dicen que este es el mejor Mortal Kombat de todos. Muere. ha ganando la partida. Au. ¡Au! Barraca me está matando. Au. Subserva. Ha... Au. Muere. Bien, amigos. Le he dado un oso a este barraca. No, ahora qué hago. Ahora muere. Y ahora de la fatal. No, no, no, serio. <risa> Hola, Ratiliano! Muere. Listo, ya está. Flowers Victory. A mí me gusta Reddiel. Quiero besarle a... Creo que ya la cagué, ¿no? Bien. Flowers Victorious.